conocidas que usted también hizo pública su salud. Primero la salud, primero la salud en un ser humano, no solamente de la persona, también de la familia. Y aquí estamos. Bienvenido a Radio Morena. Qué gusto, no sé, la hora desde allá donde usted nos está resectando. Bienvenido a Morena Noticias. Buenos días. Buenos días, muchas vos, gracias por el, esta entrevista, este por el saludo. Un abrazo a todo Ecuador. Sí me escuchan, ¿no? Sí. Ahora sí le escuchamos. Adelante. A ver, volvimos a perder el, el, el audio. Prácticamente. El eh, yo tengo el audio. Normalmente está el audio. Nos receta usted bien. No nosotros no lo recetamos bien a usted, por favor. Yo sí lo escucho, lo escucho perfectamente. ¿Lo escucha bien? Yo la, sí, usted yo nos sí escucha lo escucho. Muy bien. A ver, nosotros sí tenemos allí un, este, la recepción de él. No la tenemos clara. Son las 7 horas 5 minutos. 7 horas 5 minutos. Estén atentos, amables oyentes, para este diálogo. Normalmente, eh, mucha no hay expectativa, en la, en muchas personas acá, ¿no? están a la expectativa de lo que pueda hoy indicar a través de las ondas de Radio Morena el ex presidente de la República, el economista Rafael Vicente Correa Belgado. No sé, este presidente, si nos escucha allí. Yo lo escucho perfectamente. Ahora, de mi lado no veo ningún problema sí, en la conexión. Ahora con usted. Tranquilo, que lo estamos resectando. ¿Y ahora todo está bien? Sí, por favor, le estamos resectando. Le decíamos Ya. salud para usted Yo le agradecía la mucho la entrevista. En un saludo a Radio Morena y a... Suspender esta entrevista porque salí positivo con COVID. Me sentía muy mal. No tanto como la primera vez, segunda vez que me da COVID. Pero estoy prácticamente totalmente recuperado. Hay peligro que me salga. Sin salud... Señor expresidente de la República, sin salud no se pueden cumplir las actividades. Ahora vamos con la salud, eh, tanto en el orden, Víctor Hugo Poveda Lomas, Raúl Aguirre Hojas, le saluda a Roberto Figueroa Cedeño. Aquí estamos para este diálogo, Víctor Hugo. Siete, seis minutos, siete seis minutos. Muy buenos días, economista Rafael Correa. Hay un tema que preocupa la realidad que vive Latinoamérica. De acuerdo a empresas encuestadoras, a las que muchos nos creemos, señalan de que en Latinoamérica la gente se ha cansado de todos los políticos y no se descartan de que la gente de 40 años hacia abajo quieren una autoridad que sea fuerte, incluso no descartan que sea un militar, un dictador. ¿Es perjudicial o beneficioso estas medidas? ¿Qué piensan muchos jóvenes latinoamericanos, economista Rafael Correa? Bueno, gracias por la pregunta. Es muy, muy importante y son las preguntas que superan a la coyuntura y nos hablan de cosas mucho más profundas y determinantes para el desarrollo. Yo no creo que sea así. Yo creo que eh, hay, por ejemplo, nosotros tenemos muchísima aceptación porque crees que no me dejan por todos los medios regresar al país. Pero los que piensan eso les puede decir que están siendo víctimas de sus propios victimarios. Eso es lo que buscan las élites, desmotivarnos, ponernos a todos en la misma canasta. Todos los políticos son ladrones, ninguno sirve, no hay solución. Algo pasa en Radio Morena porque acá yo tengo todo bien. Y con eso nos dominan y van a llegar los peores. Y es muy grave si creen que la solución es dictadura. No, la solución es democracia. Sin embargo, algunos creen que democracia es ausencia de poder. Es un absurdo. Democracia es poder. Claro. Con límites en el Estado de Derecho. Con escrutinio público. Con aprobación o reprobación cada cuatro años. Pero hay que tener poder para poder cambiar los países. Pero eso nos hizo creer, con todo respeto, cierta prensa. Que democracia es no tener poder. Y cuando había liderazgo y se ejercía el poder en función del bien común, como en mi gobierno, decían que era autoritarismo. No, compañero. Es ejercer el poder en función del bien común dentro de las leyes, las regulaciones, con escrutinio público. Quitémonos de la cabeza aquello de que democracia es ausencia de poder. Ya. Economista Rafael Correa, pero frente entonces al proceso electoral que vamos a desarrollar en el Ecuador en febrero del 2023, observando el padrón electoral que la mayoría pertenece a los jóvenes, ¿Tendrán que designar prefectos y alcaldes, hombres o mujeres eh, totalitarios, qué sé yo, o, o, o enérgicos frente a la situación que estamos viviendo en el país? Yo creo que se requieren líderes enérgicos severos, pero justos. No son cosas contradictorias. Yeah. Yo soy enérgico. Soy muy severo, pero creo que soy una persona justa. Y a eso le llamaron autoritarismo y dictadura porque rompía periódicos un sábado frente a las ...porquerías que publicaba cierta prensa. Hoy rodean la superintendencia de bancos con policía mientras estalla Guayaquil. También lo hicieron para imponer a Ulloa en el Consejo de Participación Ciudadana y ahí no hay dictadura. Entonces pongamos las cosas en su lugar. ¿Sí? Democracia no es una ausencia de poder, ...una ausencia de liderazgo. No hay que satanizar las cosas buenas. ¿Qué país del mundo se ha desarrollado sin adecuados liderazgos? No es dejar de ser severo. Yo creo que la situación del país exige severidad, exige energía, exige un líder enérgico. Severidad, pero otra pero cosa es severidad el pero para y el abuso del poder. Ante las otras funciones del Estado no estoy de acuerdo con X funcionario. En este caso usted toca al superintendente de bancos, pero no para atacar a bandas delictivas como lo que ocurrió el día de ayer en el Cristo del Consuelo. Perdóneme la pregunta, o sea, pero... Así le como pongo un es, ejemplo muy claro. Lazo, Guillermo Lazo, el señor presidente de la República, continúa los pasos del exmandatario Rafael Correa en esta posición. No me gusta esta presidenta del Consejo de Participación Ciudadana a través de la justicia, meto la mano, pongo a Ulloa. No me gusta un candidato que yo envié en la terna para superintendente de bancos y ahora están las policías, tanto en Quito y Guayaquil. Cuando yo hice eso? ¿Me puede dar un ejemplo, por favor? Pero es que usted dice yo rompía periódicos, por eso digo no me gusta. Por eso, pues romper periódico y rodear la superintendencia para que no se posesione el superintendente que él mismo envió. Eso es dictadura. Eso ah, debe ser ya. severo. Severidad es lo que hicimos nosotros. Cuando no podíamos controlar el microtráfico en las escuelas. ¿Por qué? Porque el delito de microtráfico se sancionaba con menos de un año y no permitía prisión preventiva y al día siguiente esos microtraficantes seguían vendiendo a nuestros menores de edad droga nosotros reformamos la ley y vaya a ver cuántas críticas tuvimos puede ser la prensa sí. que estamos criminalizando, penalizando todo pero teníamos que dar soluciones severas a un problema severo eso es severidad otra cosa es dictadura otra cosa es corrupción ¿por qué no hace lo mismo con, con el superintendente? ¿Qué sé yo si, si hubiera superintendente de show artístico no lo va a hacer lo hace con el superintendente de bancos para cuidar su negocio. Eso es corrupción. Utilizar el poder para beneficiar a sus grupos, a sus intereses, a sus negocios. Están escuchando a través de Radio Morena. Atención, amables oyentes. Recorremos el Ecuador. Este diálogo a través de los 640 kilociclos de Radio Morena con el economista Rafael Correa Delgado. Un abrazo a quienes nos siguen en todas partes. Si usted tocó algo... Eh, Economista, le vuelve a saludar Roberto Figueroa. La situación de seguridad. ¿Qué dejamos de hacer? ¿Qué tenemos? Le pregunto al estadista, el tiempo que usted estuvo al frente del país, recuerdo eh, un exgobernador de la provincia en, su, en uno de sus este, periodos de gobierno, el ingeniero Luis Monge, hablábamos de esto. ¿Cuánto lamentamos ser noticia en el contexto internacional, economista Rafael Correa, por la situación vivida ayer? Vea, me pone de nuevo, me da la oportunidad para definir bien lo que es severidad frente a la situación que teníamos en el país creamos el programa Los Más Buscados y poníamos la cara que nos decían que era tentador hecho humano y tontería del violador, del asesino y, y proponíamos re recompensa para capturarlo y eso dio muchos resultados ¿qué hizo Moreno como era Paula Romo? puso la cara de Fernando Alvarado acusado por un contrato de 8 mil dólares, 12 mil dólares que lo gana y de todos modos, pese a ganar el caso porque tiene otras acusaciones por la persecución que hemos tenido, lo sacan como los más buscados. Entonces, todo se politizó, todo lo destruyeron, por odio a Correa, destruyeron el Ministerio de, de Seguridad, que lo acaban de volver a crear con el nombre de Secretaría de Seguridad, pero ponen a un inepto al mando como es Diego Ordóñez. Destruyeron el Ministerio del Interior para que Mario Pala Romo nos persiga, ¿no? De, lo, era solo un ministerio dedicado a la seguridad ciudadana, encargado de la policía, lo volvieron Ministerio de la Política de contacto con gobiernos locales, con los asambleístas y dejaron a la policía suelta. Y aquí vemos los resultados. Destruyeron el Ministerio de Justicia, encargado de las cárceles, la rehabilitación social. Y ahí vemos las consecuencias. Destruyeron el sistema de seguridad, de inteligencia. Ustedes tienen inteligencia hasta las cárceles para anticipar lo que van a hacer los jefes de las mafias que sí actúan en las cárceles. Pero dedicaron la inteligencia a perseguirnos a nosotros y hoy lloramos lágrimas de sangre. Y mucha gente no relaciona causa con efecto. Revisen todo lo que destruyeron estos últimos cinco años por odio a Correa. Por supuesto decían que Estado obeso, todo tenía su razón de ser. Era un modelo de Estado, tenía su lógica. Por odio a Correa lo destruyeron y hoy se nos matan a nuestros hijos, explotan barrios enteros, lloramos lágrimas de sangre. La salud en el orden social, económico y político del país en un tiempo tan gravitante, economista Rafael Vicente Correa Belgado, en este proceso, mi compañero Víctor Hugo Poveda le decía qué tan difícil es encontrar cartas credenciales para el proceso venidero en un Ecuador, el único que tenemos de cara a esto, cómo le está yendo a ustedes, le hago la pregunta puntual, Revolución eh, a Revolución Ciudadana, Ciudadana para este proceso venidero, la selección y bajo qué consideraciones para escoger candidatos, este presidente Correa. Siempre le hemos dicho, las armas modernas ya no son los fusiles, las balas, son los votos. Y votamos mal. Pero qué, ¿quién esperaba algo diferente de un inepto como Lazo? Que decía que le iba a girar a la... Miren del panecillo. Que dijo que iba a aumentar la producción petrolera a un millón de barriles diarios cuando ha sido en promedio medio millón. Que dijo que todos los estudiantes pueden estudiar lo que le dé la gana cuando le dé la gana en un país con universidad incluso pública gratuita. Que de ser posible no sería deseable. Porque no podemos, pues con recursos públicos, eh, financiar esta carrera de cometría como había antes de mi gobierno entonces, ¿qué esperamos? Las, nuestras armas, queridos jóvenes son los votos hay que saber votar y la próxima es no dejarse engañar como nos engañaron gracias a Dios, la gente ya tiene como comparar somos de lejos el movimiento político con mucho más apoyo después de cinco años de persecución de tener a todos sus dirigentes presos eh, refugiados fuera del país y yo soy de lejos, sin siquiera estar en el país de lejos, el político con mayor credibilidad y mayor apoyo, lo cual no es lo importante. Créame que yo sacrificaría todo eso por el desarrollo del país, porque ese fuego que me quema internamente, esa pasión, ese proyecto fundamental, es ver mi país fuera del, del subdesarrollo, no que yo pase a la historia, que sea querido, que sea popular. Sacar a mi patria del subdesarrollo. 200 años son suficientes. ¿Cuánto puede aportar su experiencia esto que usted, de ese bagaje, ¿Y quién le puede decir al ex presidente de la República, Rafael Correa Delgado, que si había que trabajar 25 horas? Había que trabajar. Indudablemente, ¿cuánto lamentamos o qué usted saca en conclusión de lo hecho y lo que se dejó de hacer? Por ejemplo, me da la oportunidad a usted también de preguntarle en salud, con lo acuciante que vive el país, en educación y en educación superior, por ejemplo, economista, para reflexionar con una audiencia mayoritaria en el orden de la periferia, en la gran ruralidad que se escucha, esta estación de radio, Radio Morena? Mire, lamentablemente, cuando uno tiene más experiencia, cuando ya está a punto de morirse. Ojalá uno naciera con toda la experiencia. No, no, esa no es la idea. Y por amor. supuesto que con la experiencia que hemos ganado, eh, cometeríamos mucho menos errores, pero yo puedo decir a grandes rasgos, no cometimos eso, la orientación, la estrategia era la correcta. Tácticamente se pueden cometer errores, un error. Tanto el bombardeo de la alternancia, como le llamaban, que no existe, sino alternabilidad democrática, que yo no me presenté como candidato en el 2017. Yo creo que fue un error. La mejor manera de continuar con el proceso, asegurar la continuidad de la revolución ciudadana, ese proceso que admiraba el mundo, que estaba sacando a Ecuador de su desarrollo, o tan sencillo como esto, eh, olvídense toda la parafernalia de cierta prensa, toda la difamación. ¿Cuándo vivían mejor? ¿Cuándo vivían ustedes los que me están escuchando? El sector rural, urbano, su familia, sus hijos, sus vecinos. ¿Cuándo vivían mejor? En esta tragedia que enfrentamos durante los 10 años de la Revolución Ciudadana. La mejor manera de continuar con ese proceso histórico era si yo continuaba de candidato y les ganaba las elecciones como sabían que se les iba a ganar. Pero quise hacer lado. Yo creo que eso fue un error ahora. Ahora es que lo veo a la distancia. ¿Por qué? De todos modos destruyeron todo, nos persiguieron, compraron a Moreno, destruyeron la patria. Entonces, ¿para qué esa. Ese, ese, alternabilidad que le dicen algunos que no existía en Estados Unidos ¿ah? cuando tenía nuestro nivel de desarrollo. Recién empezó en el año 1952, cuando se tiene un proceso exitoso, cuando un negocio tuvo 30 años en Guayaquil, por ejemplo, 20 años, perdón, en Guayaquil. Entonces había que continuar, por ejemplo, un error que se cometió tal vez por vanidad, para que no digan que no soy demócrata, etcétera. De ahí se pueden correr muchas cosas más, pero yo le puedo decir en las grandes líneas estratégicas eh, estuvimos totalmente acertados y los indicadores así lo demuestran, eh, presidente Correa. 17 y 19 minutos, 7 horas 19 minutos. Alguien me pidió y le hago esta pregunta puntual: el tema agro, el tema agro y los subsidios. Tengo algo en la memoria que usted dijo algo al momento de despedirse que le hubiese gustado, o estaba por hacer algo en el tema subsidios en general, presidente Correa. Mire, siempre lo dijimos. Se engaña a la gente. Cuando el subsidio es para los ricos, se llama incentivos. Los mayores subsidios de la historia no han sido para los pobres. Fue la sucretización de 1983. Gobierno demócrata cristiano de Ovaldo Hurtado, nuevamente en el poder. Fue el salvataje bancario del año 99, que nos costó de 6.000 a 8.000 millones de dólares, cerca del 30% del producto interno bruto para salvar a los banqueros ricos, no a los pobres, no a los depositantes. Pero cuando es para ellos, cuando quitan impuestos para la importación de papel periódico para los medios de comunicación, esos son incentivos. Cuando se da ayuda a los pobres, son subsidios y están totalmente mal. No, los subsidios son instrumentos que sirven para redistribuir, para incentivar o para ayudar. Y en el caso ecuatoriano, con tanta simetría al interior del país y con respecto al resto del mundo, por ejemplo, ¿qué dice el neoliberalismo? ¿Precios internacionales de la gasolina? Sí, pero con salarios del tercer mundo. son es inconsistentes. Entonces los subsidios, bien aplicados porque son sencillamente instrumentos, ayudan a nivelar la cancha y no hay que satanizarlo. Pero lo que más indignación da es la doble moral. Cuando es subsidio para los ricos, son incentivos. Cuando es subsidio para los pobres, populismo, corrupción, demagogia y todas las tonterías que siempre dicen con 20 minutos, 7 de la mañana con 20 minutos a la audiencia de Radio Morena, conversamos con el expresidente de Ecuador, economista Rafael Correa Delgado economista la juventud es parte importante en esta nueva contienda electoral del próximo año 2023 en la revolución ciudadana contarán con jóvenes han estudiado cuáles son los perfiles de los jóvenes para esta nueva contienda electoral en el 2023 y además, qué opinión tiene el economista Rafael Correa ...de los movimientos políticos... ...inclusive algunos han... optado por modelos... ...por eh, talentos de televisión... ...¿también tendrá Revolución Ciudadana... ...este tipo de personajes... ...en sus filas? A ver... Eh, ...siempre hemos dado oportunidad... ...los son jóvenes... ...yo los invito a que nos demuestren... ...qué movimiento político en la historia del país... ...ha dado más espacio a los jóvenes... ...que la Revolución Ciudadana... ...poníamos mucho énfasis... ...en aquellos... ...somos los que empezamos... ...con las cuotas de mujeres... ...cuotas de jóvenes para crear nuevos cuadros, y hoy vemos muchísimos nuevos cuadros, les puedo enumerar en Guayaquil, Emily Vera, becaria nuestra, viene la extrema pobreza, menor de 30 años, mujer, muy sencilla y brillante, eh, encabeza, me parece, distrito 2, distrito 3, la lista de concejales. Sobre los modelos y eso, mire, hay que ver si es modelo capacitada pues por modelo no podemos discriminarla, hay que verse la preparación que tiene, y en todo caso son más de 11.000 candidatos, es una cosa, un Alvarito Novoa que le paga a todas las eh, estrellas de televisión, etcétera para que participen de candidatos. Otra cosa es que de entre los 11.000 candidatos que hay para el 2023, haya uno, dos, tres, cuatro de la farándula, pero capacitados. Entonces, no podemos generalizar esas cosas. Le digo porque hemos recibido críticas al respecto, pero caramba, yo sí creo que es una exageración. De más de 11.000 candidatos, una, que es una modelo, ¿no? En, me cantó Simón Bolívar de Guayas, yo no la conozco. Entonces, todos son modelos, estoy esparando. No es verdad. Y vaya, vean el perfil de esa chica. Comunicadora social, estudiante de derecho, con fundación para ayudar a, a la lucha contra la violencia, contra la mujer. Es una actividad social muy importante, ¿no? Entonces, tampoco que hagamos esa trampa de satanizar esa cosa eh, No se la pone por modelo, se la pone por capaz. Y cuidado, discriminamos eh, profesiones, ocupaciones, que tal vez no, no compartamos. Pero tiene pues, un derecho. No creo que nadie... Tiene capacidad para arrojar la primera piedra. Están en su en su derecho de participar los ecuatorianos. Sí, por supuesto. Claro, la constitución de la República. Aprovechando este contacto con el expresidente de la República, el economista Rafael Correa. Usted mencionó eh, el periodo administrando Guayaquil un partido político. Me voy un poquito más allá. Este 10 de agosto, 10 de agosto del año 2022, economista Rafael Correa. Se cumplieron 43 años del retorno a la democracia, desde la época de Jaime Roldós, pasando por todo hasta la actualidad. Eh, ¿Cómo redefinir esta relación entre gober gobernantes y gobernados para poder superar la pobreza, para que exista la verdadera equidad dentro de la sociedad ecuatoriana? ¿Por qué no se ha podido cumplir, economista Rafael Correa? Bueno, ningún país de América Latina lo ha podido cumplir. ¿no? Eso estudio yo y eso estoy escribiendo. Voy a presentar un libro al respecto con algunas hipótesis. No solo eso. Los países recientemente desarrollados, salvo Israel, que es un país impuesto, sí. eh, se han desarrollado en dictaduras, no en democracia. América Latina lo tiene que hacer en democracia más rápido y mejor. Pero es un gran desafío. La democracia debe ser un instrumento de desarrollo. Aquí muchas veces se habla lo políticamente correcto, no la realidad, ¿no? No, que es la democracia lo que ha logrado el desarrollo es falso. La democracia muchas veces ha venido después del desarrollo y funciona mejor mientras más desarrollado es un país. El desafío latinoamericano es hacerla que funcione desde ya como instrumento de desarrollo, pero para eso, por ejemplo, debe ser algo que privilegie la meritocracia. Y cada vez vamos más a la mediocridad. Miren lo que acaban de hacer, eliminar el examen de ingreso por universidad. Miren que tenemos un bachiller de... de, de presidente, y eso no tendría nada de malo si no se metiera con cuestiones que no sabe como la academia entonces, primero democracia junto con meritocracia, segundo verdad, sin verdad no tenemos democracia, claro. y eso pasa con mucha sinceridad les digo, con mucha frontalidad por hacer algo con los medios de comunicación que nos han robado la verdad y con eso nos han robado la democracia ¿cómo usted va a tomar las decisiones de acción colectiva adecuadas por medio de la democracia con el voto por ejemplo si vive engañado, vive manipulado. Acuérdense en las últimas elecciones cuando dijeron que el Ejército de Liberación Nacional había financiado la campaña de, de Andrés Arauz. Entonces, con esas mentiras, ¿cómo vamos a elegir adecuadamente? Y si no elegimos adecuadamente, por medio de métodos democráticos, no tendremos desarrollo, porque la acción colectiva adecuada es fundamental para el desarrollo. 7.26 minutos. Aprovechamos estos minutos, presidente Correa, y permítanos. Eh, ahora que usted habla de Latinoamérica y la integración escuchada así al unísono de parte de este giro que dio Colombia eh, la posesión del presidente Petro eh, ¿cuál es la mirada del presidente expresidente Rafael Correa respecto a esto? poco menos que un milagro usted me preguntaba hace dos años y me, me, me proponía ¿no? y va a llegar un gobierno de izquierda a Colombia yo lo recomendaba para Lorenzo Ponce me parecía algo imposible es poco menos que un milagro. Gustavo es un querido amigo y una gran esperanza para Colombia y toda América Latina. Porque mire, así es como nos manipulan, ¿no? Para asustar a la gente, nos dijeron en la última elección, Ecuador va a ir camino a Venezuela. ¿Por qué? Venezuela está bloqueada. Lo que no decía es todo el desangre de Colombia, las centenas de muertos anual, anualmente, dirigentes sociales, gente que trabaja con los pobres, por, la, por las mujeres, por los niños, por los campesinos, los asesinaban y con un sistema capitalista liberal, lo que no dicen es que Haití, el país más pobre de América Latina y de los más pobres del mundo, tiene un capitalismo liberal, entonces si seguimos haciendo lo mismo que hemos hecho 200 años no vamos a superar en su desarrollo y el mal, el pecado original de América Latina fue la desigualdad compare con el proceso de Estados Unidos donde Alexis de Tocqueville cuando llega a Estados Unidos se sorprende ver la igualdad de condiciones por supuesto entre los blancos, porque a los indígenas los exterminaron y a los negros los esclavizaron dos siglos más pero entre los blancos, la gran mayoría había, de la población había gran igualdad de condiciones. Eso nunca hubo en América Latina. Entonces, tratar de aplicar un sistema liberal, donde ni siquiera están las bases elementales para un sistema así, que es la igualdad de condiciones, es un absurdo. Y eso es lo que hemos tenido 200 años. Y en Colombia también. Es que llegue un gobierno progresista, que busque cambiar esa situación, lograr la verdadera paz, que solo se puede fundamentar en la justicia, en equidad, en igualdad de oportunidades... Es una gran noticia, no solo para Colombia, sino para América Latina y para el mundo entero. Economista Rafael Correa, retorno al país. Hemos invitado expertos constitucionalistas, han sido claros, pero qué mejor, voy a la fuente, aquí he recibido casi siete mensajes. Señores de Radio Morena, ¿por qué no le preguntan, aprovechando este contacto, él es el responsable de que se haya incrementado el microtráfico, ¿por qué no se ha eliminado la tabla de consumo de la droga? ¿Es verdad esto que señalan algunos artículos, algunos ciudadanos? ¿Se afectó, se incrementó el microtráfico con la tabla del consumo de la droga economista Rafael Correa? Mira, esas son las grandes manipulaciones que existen. ¿Y dónde está la academia? ¿Dónde está la prensa seria? ¿Dónde está el periodismo de investigación? En el 2010, el cartel de Sinaloa tuvo grandes problemas para colocar drogas en Estados Unidos y miró hacia el sur y empezó a llenar los países de Latinoamérica. No, Ecuador, vaya a ver a Chile lo que está pasando. Uno de los países de desarrollo relativo más alto de la región con la droga H y empezaron a apuntarle a los menores de edad. La tabla de consumo es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud claro, porque el consumidor de droga no es un delincuente, es un, alguien que necesita ayuda, es como el alcohólico. De hecho, el alcohol es una droga. Imagínense que todo el cólico lo metamos preso, estamos locos. Llenamos las cárceles de pobres y no resolvemos el problema del tráfico de drogas. Entonces seamos sensatos, razonemos, presentemos argumentos, no con odio, con neuronas. Entonces la tabla de consumo, revisen, es recomendada por la Organización Mundial de la Salud. Si no hubiera la tabla de consumo, ¿qué es lo que va a pasar? Que al muchacho de 18 años que se fuma una marihuana en una esquina, lo van a meter preso. Se repletan las cárceles de pobres porque el marihuanero rico no se va a la cárcel, el marihuanero drogadi el drogadicto rico no se va a la cárcel. ¿no? Y no resolvemos en absoluto el problema. La adicción a las drogas es un problema de salud, no es un problema criminal. Para enfrentar el problema criminal, el tráfico de drogas, se requieren pues, de otras medidas, por ejemplo, un buen servicio de inteligencia, por ejemplo, un buen control de la policía, lo cual no existe en estos momentos. De final, economista Rafael Vicente Correa Belgado, un abrazo a la familia acá, un abrazo a la familia suya allá donde usted se encuentra usted, y el deseo de salud y el mensaje el mensaje amplio que usted crea conveniente para quienes son sus seguidores a través de las ondas de Radio Morena para esta parte final y para los que no son mis seguidores también querido amigo, porque la situación del país es trágica, es el su desarrollo. somos viscerales, no neuronal ¿no? yo puedo ser créame, mi objetivo no es que se imponga mi ideología, mi, mi forma de ver las cosas. Es sacar a mi país de su desarrollo, a la gente de la miseria, devolverle la seguridad al país, el progreso, la alegría, la dignidad. Y si eso lo hubiera hecho un gobierno de derecha, lo hubiera apoyado, como hacen los gringos, que son tan, tan prácticos. Cuando Franklin Delano Roosevelt, demócrata, llegó a la presidencia en el 32, 33, para reemplazar a Hoover, que era un inútil, y profundizó la gran depresión, ganó cuatro elecciones seguidas porque lo apoyaban republicano y demócrata, porque estaban haciendo las cosas bien acá no, acá te odio Correa prefiero que exploten los barrios que asesinen a mis hijos que no tenga trabajo pero que no gane esto y me siento contento así nunca superaremos su desarrollo, superemos ese odio con el que nos han llenado los corazones veamos claro, sintamos hondo, obremos recio y veamos claramente que antes vivíamos mejor y hay que retomar esa senda, yo no soy importante si yo puedo servir ahí estaré lo importante es recuperar esa senda y sacar al país de la miseria, de la inseguridad en que siempre hemos estado. No nos engañemos, pero se ha profundizado en estos últimos cinco años. El año 2022 probablemente será el más violento de toda nuestra historia. A esa situación nos han llevado. Entonces, por favor, a ser más sensatos, a superar el odio, a pensar no con el hígado, sino con el cerebro. Y con infinito amor de ser posible. Y que nos roben todo, menos la esperanza. Estos cinco años han sido desgarradores, por supuesto, para mí perseguido, calumniado, difamado. Me robaron el partido político, me de, eliminaron la fundación que hice, me quitaron la cuenta de Facebook, me quitaron la pensión vitalicia, me embargaron mis cuentas, me pusieron placa de la infamia en el Palacio de o sea, ¿Quién más que yo para perder la esperanza? Destrozaron el país, qué fácil fue destrozar. ¿Cuántas traiciones? Lo que creíamos más consolidado, un sistema de justicia con mérito transparente. Se vendieron a la primera, al primer ataque de muchísimos jueces, pero que nos roben todo menos la esperanza, porque ahí nos habrán derrotado definitivamente. Si mantenemos la esperanza, venceremos al final porque tenemos la razón, la verdad. Así que, a no perder la esperanza, a votar adecuadamente el 2023, 2025 y probablemente antes, y a recuperar la patria y esa senda de prosperidad, justicia, dignidad, para todas y para todos. Los que están con Correa, los que están contra Correa, los que nos quieren y también los que nos odian. Todos somos ecuatorianos, todos merecemos el buen vivir. Un abrazo caluroso. Gracias, economista. A ustedes, muchas gracias. Un abrazo, Guayaquil, a la patria entera. Muchas gracias por esta oportunidad. Uy, es. Han escuchado al economista Rafael Correa Delgado a través de las ondas de...